Madrecita, yo te canto por todas tus bendiciones Por ser en la tierra, que me amor sin condición Tú eres la que todo la vida, con tus fatigas y dolor es un privilegio de que la vida en tu piel. Me perdoné Ay Y es que madre No es de una vez al año Es de una vez en la vida Y si hubiera Madre, te pido disculpas Gracias por tus oraciones Mi aquí de cuidarte Con cariño y sin reproducir. Por ser y a las madres Música